Hola, eh, buenos días. Eh, bueno, en primer lugar, quería agradecer a, a Pierre por, por invitarme, por, por poder compartir con vosotros un poquito de, de la experiencia de AboWin en la tramitación de los proyectos. Y, y, y también gracias por, por, por, por lo que yo aprendo en, en, de los ponentes que estoy escuchando hasta ahora. Eh, bueno, yo estoy eh, trabajando ya unos años en Abowin. Abowin es una empresa que tiene más de dos décadas de experiencia en, en desarrollo de proyectos de energías renovables. Empezó con desarrollo de proyectos eh, eólicos y ya en los últimos años se ha hecho una apuesta muy fuerte por la fotovoltaica. Estamos ya en Castilla y León, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, en fin, en, estamos ya con, con muchos proyectos en tramitación y Me gustaría aprovechar esta charla pues para contaros eh, nuestro día a día en la tramitación de proyectos y las dificultades que se nos presentan eh, para, para poder sacarlos a, adelante. Eh, me gustaría antes hacer una referencia de, de dónde venimos y dónde estamos ahora, porque en estos últimos años ha habido pues, un cambio muy importante en la regulación. No me voy a poner a contar detalles, pero sí, pues contaros, eh, veníamos desde hace tres años, tampoco hace tanto, de, de, una, de una situación, una regulación que, en la que resultaba muy fácil solicitar acceso y conexión y tener proyectos en tramitación durante mucho tiempo, porque no había... ...plazos de caducidad de los permisos. O sea, en el artículo 33 de la Ley 24 de 2013 se establecía un plazo de cinco años de caducidad de permisos... ...pero eh, este artículo no era de aplicación hasta que no entrase en vigor la regulación de que regulase el acceso y la conexión, que es el, el Real Decreto 1183. Entonces, con este, con este nuevo escenario, con el Real Decreto Ley 2320 y con el Real Decreto 1183 ha habido un cambio muy importante porque lo que se ha tratado es precisamente de evitar eternizar los proyectos, evitar especulación en el acceso y conexión y que hayan proyectos verdaderamente sólidos. ¿Esto cómo se ha conseguido? Pues principalmente con el Real Decreto Ley 2320 eh, se han establecido unos hitos administrativos para obtener unas autorizaciones, la Declaración de Impacto Ambiental, autorización administrativa previa de construcción y de explotación y eh, se han establecido otras medidas, pues, por ejemplo, limitando las modificaciones que se pueden hacer en un proyecto. Eh, se, eh, o sea, se establecen determinados supuestos donde las modificaciones en un proyecto pueden ser no sustanciales, de manera que no haya que volver a retramitar. Y lo que pasa es que son supuestos muy acotados, como luego, como luego explicaré. Y luego bueno, se regula, pues, por ejemplo, la, la hibridación por primera vez, el poder utilizar un mismo punto de conexión de tu instalación existente para un nuevo módulo de generación o para, o para baterías, para almacenamiento. Y esto se ha desarrollado luego en el Real Decreto 1183, eh, eh, estableciendo un procedimiento único de acceso y conexión con unos plazos acotados, eh, eliminando, por ejemplo, la figura del interlocutor único de nudo, que era una figura que estaba en la red de transporte, que era el, el, un pro, el promotor, la figura promotora que eh, coordinaba las solicitudes de acceso para poder… o sea, no, lo hacías, no, no te dirigías directamente tú a red eléctrica, sino que era el interlocutor único de nudo que aglutinaba esas, esas, esas solicitudes… Y era el que se relacionaba con red eléctrica. El problema es que era un promotor, una parte interesada y esa figura se eliminó. Ahora nos podemos dirigir directamente a los gestores de red, eh, transporte distribución, y distribución. Eh, se, ha, se han determinado los criterios de la hibridación. En fin, hay muchos aspectos positivos pero hay otros que no son tan positivos en los que me gustaría enfocarme en esta charla, que impiden pues, eh, avanzar a veces con los proyectos o, o, o extenderlos más, más de lo normal. Me gustaría hacer una referencia, aunque la charla es de acceso y conexión, eh, al final eh, el incumplimiento de estos, estos hitos administrativos de obtención de permisos supone la caducidad de los permisos de acceso y conexión. Entonces, dada esta correlación que hay entre tramitación de un proyecto y acceso y conexión, me gustaría referirme brevemente a algunos problemas que se nos plantean con la tramitación de los proyectos, con el riesgo de que nos caduquen estos permisos, y luego me voy a enfocar en algunos problemas de, propiamente de acceso y conexión, eh, que bueno, con algunas las preguntas de antes ya se ha visto un poco la problemática que tenemos. En cuanto, a, en cuanto a la tramitación de proyectos, se habla mucho del de retraso en los plazos, ¿no? Eh, ¿Por qué no cumplimos los plazos? ¿No hay personal? Eh, en fin, pero yo quiero concretar ciertos problemas de esos retrasos, ¿vale? Porque si no, no, no, no, se ve, no se ve con claridad a lo mejor. Uno, un retraso, o sea, un, una causa de esos retrasos es bueno, la declaración de impacto ambiental, que es cuello de botella. Una vez que tiene la declaración de impacto ambiental de tu proyecto ya ves un poco de, de, de visibilidad del mismo. Entonces, un problema que genera retrasos importantes es la coordinación. Esa coordinación de la que habla la Directiva de Fomento de Renovables de 2018, que habla de coordinación, de transparencia, de acortar los plazos, pues a veces no hay una coordinación entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental. ¿vale? Como sabemos, eh, la tramitación tú la haces con el órgano sustantivo y ese órgano sustantivo tiene que consultar eh, a unos organismos eh, hay determinados informes que son preceptivos y una vez tiene toda esa documentación con tu estudio de impacto ambiental, toda la documentación que te exige la normativa, esos informes preceptivos, todo eso se lo remite al organismo ambiental y, este organi y el órgano ambiental es ya el quien, quien emite la declaración de impacto ambiental. ¿Qué problema hay? que Hay veces que no se coordinan entre qué, qué documentos preceptivos… Son necesarios eh, para el organismo ambiental. Hay unos que están por la ley, pero a lo mejor el, el órgano sustantivo considera que se tiene que consultar administraciones adicionales por verse afectadas. Entonces, no se coordinan a veces ese órgano sustantivo con esos informes y el órgano ambiental. Entonces, cuando le llega la información, la documentación al organismo ambiental, que ya han pasado muchos meses, ha habido un periodo de información pública, ha habido unas consultas, ha pasado aproximadamente, no sé, siete meses… Le llega y el órgano ambiental dice, uy, yo quiero un informe adicional porque considero que hay una afección a la red natura, quiero mayor detalle de esto. Entonces, quiere más informes, más documentación y eso hace que se tenga que volver a consultar a ese nuevo organismo y se, y se pierden perfectamente cuatro meses hasta que, se, hasta que se le consulta, contesta y demás. Entonces, pues, eh, ¿cómo se puede evitar esto? que en la fase de información pública, que también es la fase en la que se consulta a las administraciones afectadas, se coordine el organismo sustantivo el organismo ambiental para que se haga en, ese, en esa fase y ya cuando llegue toda la información al órgano ambiental lo tenga todo para poder emitir la declaración de impacto ambiental. Eso es un problema importante que se van no un mes ni dos, no, se te pueden ir cuatro o cinco meses. Otro problema es eh, el tema de, de, de las plataformas. Eh, a nosotros se nos exige eh, hacer nuestras solicitudes electrónicamente, eh, por ser persona jurídica, pero después, entre administraciones, hay veces que no se, no se eh, comunican de manera electrónica. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la solicitud de algún sustantivo de la autorización administrativa, administrativa previa, la declaración de impacto ambiental, y el órgano sustantivo consulta a todos los organismos que considera afectados, pide los informes preceptivos. Hay una coordinación con el órgano ambiental. Imaginemos a veces, también, a veces sí que hay esa, esa coordinación, pero entonces esa consulta él, él nos dice, el órgano sustantivo nos dice, ya he hecho la consulta a todos. Está, estoy coordinado con el órgano ambiental, todo está, o sea que cuando llega el órgano ambiental va a estar todo. Pero esa consulta que hace el órgano sustantivo no la hace electrónicamente, la hace por correo. Entonces, hay veces que ese, ese organismo no recibe la documentación, no la abre eh, y, pues, ahí puede pasar perfectamente un mes, el órgano sustantivo nos dice, uy, nos falta este informe, no nos, nos ha venido de vuelta. Entonces, hay que volver a enviárselo, en enviarle enviar la documentación y que ese organismo abra la documentación y, a partir de ahí, le, cuesta, le cuentan los 30 días hábiles que tiene para poder emitir el informe. Ahí se nos va, pues, un mes y medio por problemas que, que son fácilmente solucionables, como puede ser pues, la, la mejorar las plataformas y que todo sea electrónico. Todo esto pues, con, con, con el riesgo de no cumplir los hitos. O, y otro problema, y, y con esto ya paso al acceso y conexión para que no se me vayan los minutos, es el tema de las modificaciones sustanciales. Como he dicho, en el Real Decreto de Ley 2320 se establecen Ciertas modificaciones que se, que se consideran no sustanciales de cara a no tener que volver a tramitar la autorización que tú ya has obtenido. Pero estos requisitos son, están bastante acotados. Por ejemplo, muchas veces nos piden desde el órgano ambiental eh, pues cambiar el trazado de la línea o, en fin, o hacer un soterramiento de la línea… Y pues, eso supone un cambio de trazado, nuevas servidumbres, en fin, criterios que ya supondrían una modificación sustancial y te supone retramitar, volver a, a tramitar tu autorización que ya, que ya has obtenido. Entonces, ahí ya te empiezas a ajustar mucho a los plazos. Eh, una solución a esto es el documento de alcance, hay consultas, una, consulta, una consulta previa, ¿no? un documento de alcance que además es vinculante, tú ya lo tienes con carácter previo, entonces luego ya vas más sobre seguro a esa declaración de impacto ambiental. Ese documento de alcance tarda prácticamente lo mismo que, que, que, que te ve la declaración de impacto ambiental, tarda muchísimos meses, entonces no te sale a cuenta. Y luego, otras veces, ya lo que haces es, bueno, no pido el documento de alcance, pero voy a voy a hablar informalmente, voy a pedir una consulta, voy a intentar contactar con, el, con la Administración, que me dé unas pautas, pero no siempre es fácil contactar, sobre todo esto pasa con el con el, con el MITECO, con, con las Administraciones, eh, con las Comunidades Autónomas es más fácil… O te da, te da unas pautas, tú adaptas tu proyecto y luego aún así pues te emiten un informe que te piden cambiar otra cosa y en fin y ahí te vas a una retramitación. Entonces, como que no es fácil ese contacto directo con la Administración y, y, y no es fácil el, el evitar esas retramitaciones. Y paso ya a… bueno, y a esto esto lo quería mencionar, aparte de por la conexión con los permisos, <risa> vale por… por por la necesidad de simplificación que ya viene en la directiva, por la necesidad de simplificación que nos viene diciendo, que, que, que saca alusión la, la comunicación de la Comisión Europea de 8 de marzo, que ya viene diciendo, por favor, simplificar procedimientos y con esto ya pasa al acceso y conexión. ¿Acceso y conexión? Eh, bueno, pues en primer lugar eh, se han adoptado criterios muy positivos. Por ejemplo, en la prelación temporal de tus permisos. Esto para mí ya se venía haciendo, ya se venía aplicando por la CNMC, pero no estaba en ninguna norma. Esto que supone que si hay una capacidad de 200 megavatios, pues quien antes llegue, antes, antes la coge, ¿no? Hasta que se termina. ¿Qué problemas hay? Primero. La falta de transparencia en las plataformas. Es verdad que se ha conseguido mucho con la circular, el artículo 12, pues te dicen la capacidad que hay disponible, la capacidad que está en tramitación, cosas que… Y, además, tiene que haber una actualización eh, mensual. Pero eh, no ves quién está delante de ti, no ves quién está detrás. Entonces, tú realmente no sabes si se, realmente se está cumpliendo ese criterio de la prelación temporal. Y luego, cuando te piden una subsanación… De acuerdo a la normativa del de decreto 1183, esa subsanación, eh, o sea, para la operación temporal se tiene en cuenta cuando ya ha subsanado, no, no tu solicitud inicial como, se, como era el criterio que aplicaba antes la CNMC. Entonces, ahí también te tienes que creer que Red Eléctrica o la distribuidora haya seguido el criterio de operación temporal en esas subsanaciones. Luego, como me queda muy poco tiempo, voy a pasar a un tema muy polémico que es el tema de los concursos. Me hubiera gustado tratar otros temas, pero no, no me da tiempo. Tema de concursos. Bueno, como sabéis, se ha terminado la, se terminó la moratoria en los, en los nudos. Eh, una vez se aprobaron se aprobó el Real Decreto de la circular, las especificaciones de detalles actualizaron las plataformas. El 1 de julio se terminó esa moratoria, se pudieron hacer solicitudes de acceso y conexión, pero muchísimos nudos, eh, no sé si son 190 nudos, están en concurso. ¿Qué problemas hay con estos concursos? Primero, que estamos un poco perdidos, eh, están, son nudos que están bloqueados, no tenemos información, hay unos criterios generales de, de, de generación de empleo directo, indirecto, inversión local, bien, muy bien, pero no hay uno, una puntuación, cómo se, va, cómo se va a hacer, si va a haber un único, una única convocatoria, si van a haber varias, si, va dis, si va, se va a reservar cierta capacidad a, pe, a pequeños proyectos porque es inviable que un pequeño proyecto, una empresa más pequeña pueda competir con una gran empresa en inversión o en generación de empleo. Eh, y otro problema que generan estos concursos es eh, todas las solicitudes que van por distribución y que requieran informe de aceptabilidad de red eléctrica eh, quedan suspendidas. ¿Qué supone esto? Que el, el procedimiento general al final pasa a, ser, eh, pasa a ser la excepción y los concursos son la regla general y además se ven perjudicados proyectos que van por distribución que además no pueden competir en concurso porque con la normativa actual no están metidos y por ejemplo para pequeños proyectos que pudiéramos decir bien aquí no se necesita informe de aceptabilidad puedo pedir acceso y conexión sin tener que pasar sin tener que estar limitado por el concurso no es exactamente así porque con la disposición adicional segunda de la circular 1/2021 te dice que para, para el informe de aceptabilidad de red eléctrica se tiene en cuenta, o sea, cuándo se tiene que pedir ese informe, cuándo se tiene influencia en la red de transporte, cuando ocurren dos cosas: cuando la suma de la, de las poten la potencia solicitada y la potencia con permiso, de acceso y conexión afecta a la red de transporte supere los 10 megavatios, y cuando tu proyecto individual sea de cinco superior a 5 megavatios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un proyecto de 5 megavatios, que es un proyecto pequeño, pero en, en esa posición de red de transporte de, de, de distribución ya hay proyectos y la suma suma más de 10 megavatios, ya aunque tu proyecto tenga 5 megavatios, necesitas ese informe de aceptabilidad de red eléctrica. Y es más, hay veces que incluso con, con proyectos más pequeños. Si consideran que, que ha habido supuestos, es que si consideran que tú tienes otro proyecto y que puede haber una agrupación que supere los 10 megavatios, aunque tengas un proyecto de 3 megavatios, te pueden pedir ese informe de aceptabilidad de red eléctrica, aunque la CNMC dice que, tienes, que tiene que tener 5 megavatios. ¿Qué supone esto? Que al final los proyectos pequeños de 5 megavatios o incluso menos, eh, con ese informe de aceptabilidad que se necesita, se ven bloqueados para solicitar acceso y conexión actualmente. Y aquí, pues como propuesta, yo, eh, bueno, ya, además de, de esas asociaciones se ha hecho ya, es reservar cierta capacidad a, a pequeños proyectos para que puedan, eh, cierta capacidad en los concursos para que puedan competir y no se vean bloqueados por estos nudos que son, como digo, 190 nudos. Y, y bueno, diría muchas más cosas, pero lo dejamos para preguntas. Gracias.